Esto, hay señores, esto refleja que no hay plan. No hay un plan. ¿eh? Pero mira cómo está Quirino aquí actuando como si fuera un gran señor. No hay plan, Francis Raquel, no hay plan. Oye, ¿ves eh? lo que entre, entre la conversación del presidente Quirino se está desarrollando la sí. noticia en este país? Y resulta que se gastaron grandes sumas de dineros Ay. para que el PNUD y la sociedad civil hicieran un estudio